Señor F, está en la casa, bro. Cartel divino. Ey. Me dieron palabra, rema y ahora remo en esta lancha A mí me hicieron libre de pecado y me borraron todas las manchas No busco reconocimiento, ni ando en competencia Si ya tengo el mejor premio cuando esté ante su presencia La fama es pasajera, yo con Dios nunca ando solo El mensaje de la cruz me lo llevo de polo a polo Yo no soy moneda de oro, no les caigo bien a todos No más represento al rey, por eso siempre lo menciono La gloria para Cristo en cada renglón Llevo el mensaje para que se conviertan, no de La fama nunca me ganó, sigo pendiente a llegar a mi meta con el hijo consentido desde arriba Pues la meta de hace tiempo sigo teniendo en la mira No quiero ser reconocido ante millones de personas Ni jugarle la estrellita que eso a mí no me apasiona Lo único que quiero es ser ese reflejo de tu amor Aprender más de ti, poder vivir solo en ti confiado No, no quiero fama si eso de ti me aleja Ni nada de eso que se le asemeja Solo quiero estar en el rebaño y que me des el privilegio de ser llamado tu oveja Abra un espacio que tengo con flow, traigo la lyric llena de amor Dios es amor, toma el valor, deja que el transforme todo tu interior Toda tu fama ya se expiró, todo tu contrato ya se te acabó Te invito a venir al equipo campeón, todos se atrapian si confías en Dios Bip, bip. Vine por lo mío, abran la cancha. quiero ser estrella, no me hace falta. Pásenme ese micro, no dan la talla. Dar un buen mensaje, lo que Dios a mí me manda. Vine por lo mío, abran la cancha. quiero ser estrella, no me hace falta. Pásenme ese micro, no dan la talla. Dar un buen mensaje, lo que Dios a mí me manda. Habrá paso, llego el cartel TV, TV, no. Páseme ese Michael, sí que sí, como no. Perdiste ese camino también, el titino, no. Le diste un, dos, tres y tu tiempo se acabó. Cuesta mi turno, derribo los muros y. Camino seguro Vengo por los mío Lo mío no es tuyo Arrebato violento como cagudo Su rap está malo como el panduro No lo digo, menos lo consumo Y no me apetece nada de este mundo Nada de este mundo No quiero amor y no busco fama Yo quiero lo Yo quiero la flama Y hacer lo que amo Llevar su palabra No me interrumpa José me calla Es lo que le pasa Yo no quiero ser estrella Serás el mundo Eso que se me interesa Llevar las buena nueva Para que esta generación Se restablezca Llevo el turno De prestar mis bellos sentimientos De arrebatar las almas Y que conozcan lo eterno Así que Satan no me interrumpas porque ha llegado mi tiempo Siento esa unción caliente recorriendo por todo mi cuerpo Me siento como un volcán que está a punto de estallar Mi letra es tan fuerte que arrasa como lava al que me quiera a través de esta base a los demonios los voy a desbaratar Porque vengo con la autoridad que me vino mi padre celestial En la mayor, principio y final Pare su cancha porque es tiempo de dar El mensaje que les traiga identidad Que los saque de su mundo lleno de perversidad pi, pi, pi. Vine por lo mío a Quiero ser estrella, no me hace falta Páseme ese micro, no dan la talla Dar un buen mensaje, lo que Dios a mí me manda Y por lo mío, abran la cacha Quiero ser estrella, no me hace falta Páseme ese micro, no dan la talla Dar un buen mensaje, lo que Dios a mí me manda Ey, porque yo iré delante de ti Enderezaré los lugares torcidos y abriré camino donde no lo hay, dice el señor. <risa> ey, Cartel divino. Desde Tijuana. El señor F está en la casa, bro. Directamente desde Monterrey. Ey, hey, hey. bitch. ¿Qué tal? Estamos otra vez en vivo, un, un programa más aquí, otro lunes, has dicho, ¿no? De bendición. Y de no estamos solos, estamos con un cartel, pues no cual, cualquier cartel, un cartel divino. ¿Cómo están, chicos? El micrófono. El micrófono, acá se lo abre el micrófono. ¿Están, chicos? Sí. Ya, ya, ya, ¿Ya se pueden oír? Es todo. No, muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy aquí bien, hablamos. aquí andamos. Gracias a Dios. Pero bueno. Fíjate, Marta Rivera dice. Felicidades, cartel divino, que Dios los bendiga siempre. Sí, bueno. Mi mamá, mi mamá. Saludos. <ríe> Saludos. Que que que <risa> apoyando a la número uno. <risa> la fan número uno. Exacto. No, no falla. Excelente. Eso, muy bien. Queríamos y si las mamás, ¿no? Exacto, exacto. exacto. No, no ¿Qué tal? ¿Cómo le está tratando ahorita el frío? No sé si está lloviendo ya en Tijuana ahorita. Sí, ¿Cómo? sí, sí, sí yo tengo, tengo doble suéter, yo. Suéter y chamarra, para que sí. amare. No, no. Y, y no, y antes, de, para los que no supieron, pues ahorita aventó la cobija porque ya íbamos a empezar. Sí, está. no, está. <risa> Vamos, está. Vamos Estamos los tres. Y, <risa> pues, y cobija. <risa> Estamos de cucharita. <risa> ah, ya, <entonces. risa> <risa> aquí anda Angie Pila es todo que eh, onda sea, Pila no, Pila eh, vino ahorita con el Pila, ¿algo viene? No, una bolita, sí. Pila a ver si les cansa la ofrenda porque Pila es Pila, eh no, <risa> sí. no de hecho ya está ya está la rola sí, el domingo, este domingo grabamos el video, este domingo que viene vamos a ver el video ¿En serio? Okay. Sí, sí. Bien. con el señor Pila Oh, entonces se anda con los grandes entonces Con el, con el G. Pila, no, sí, el Pila. De DJ. Puro pesado de tj Puro pesado de <risa> <risa> Pesado de, de talento de flow. Ya saben eh. entonces, a ver, ¿qué, tal, ¿Qué tal se lo practican el tema? A ver, ¿cómo surgió todo eso? Antes de comenzar de, a lo demás el, ¿El tema con el Pila? Sí, con Pila pues, ya eh, eh, tenemos tiempo que, bueno, yo hace mucho, antes de empezar con Cártel Divino, yo vi una canción de Pila que hizo en un puente ahí por playas. Y, y yo le dije, eh, ¿qué onda? Hay que hacer algo. Pero pues yo no, yo no estaba haciendo videos, nada, ya nada más porque pues, me gusta el rap, ¿no? Y Pila me batió, me dijo, sí, algún día. <risa> se me pareció a <risa> los... <risa> los mensajes, ¿no ¿se acuerda? No, no, y, no. y ya empezamos, después empezó como a los meses, empezó el grupo y este, y pues el pilar nos empezó a echar la mano, empezó a invitarnos a eventos, y un día dijo, hey, ¿qué hacemos con ustedes? Y dije, pues sí, eh, mándanos, mándanos el proyecto y le damos, y hasta que se animó, y nos aventó la pista, y le sacamos el coro, y bueno, Nevi le sacó el coro, y a escribirle, y ya la verdad quedó muy buena, está muy buena la canción, está muy buena, y así se dio. Ok, muy interesante, ¿eh? Sí. Ver, es... te dices que el... ¿Cómo surgió el, el, el Carte Divino? Dice que, que a ver, prácticanos, a ver, prácticanos. ¿Por qué Carte Divino comenzando? Comenzando, ¿por qué Carte oh, viejo. Divino? ¿O ¿Quieres que te cuente la, la historia primera o esta historia? Como gustes, es libre. Te cuento un poquito de la historia pasada, para que, o sea, nosotros en 2000, 2007, 2008, 2009, ¿no? Como en 2006 por ahí, Está, teníamos reuniones de juveniles en la casa de un amigo este se llama Lipnik de hecho ahí, pues, si nos llega a ver pues a dos, ¿no? y pues yo, yo fui el primero que empezó a rapear empecé por un amigo que es del mundo que me lo encontré en la calle y yo pensé que iba a saltar porque no lo conocía se me encantó el carro, me, me ofreció agua y yo pensé que me quería tumbar y entonces el cofre, y me empezó a enseñar sus canciones y dijo que se podía grabar en un programa que era Kooledee yo no le creía, ¿no? Que yo tengo discos y empezó, me, me, me llevó a su casa y me enseñó las canciones y me gustó. Dijo, yo te puedo grabar. Y pues dijo, a ver, a ver qué onda. Y escribí, grabé en su casa, lo subí a MySpace, porque ese tiempo no había Facebook. Lo subí a MySpace y el Ibni le escuchó. Yo no, yo no era cristiano. Fue el Ibni, um, um, bueno, yo no estoy en la iglesia, fue el Ibni a mi casa, sus papás eran pastores y habló conmigo, ¿sabes qué? Pues estoy un, un pan para ti, ya sabes, ¿no? Todo el proceso oró por mí, pues recibía a Jesús otra vez en mi corazón y empezamos a hacer música. La primera canción que hicimos, yo y él juntos, se llama Conquistando. Y hicimos células en su casa, reuniones, todo, eran todos los martes a las 7 de la noche. E invitamos a mi primo. Y el índice fue el que le habló de Dios a, a mi primo también. Y lo invitó a cantar también. Y entonces éramos, el cartel, éramos como unos, no sé, de 10 a 18 morros que juntamos ahí y que todos querían rapear. Entonces, ¿a qué buscar un nombre para un grupo. Entonces, empezó, no, ¿qué es esto? No, ¿qué es lo otro? Y yo decía, no, pues, Cártel de Cristo. Y no, no es que no, Cártel de Cristo no, es que está muy cristiano y es que muy... Y al último, yo pues, no sé, ya sé como Cártel o team o algo así. Y dijo Libni, Cártel Divino. Entonces, sí, Cártel Divino. Entonces, éramos un montón. Al final de ese montón, muchos, pues, ya no siguieron en la iglesia, otros dejaron de cantar, y al final nomás nos quedamos otros, pues. otros dos y mi, y mi amigo Libni. Duramos 2006, 2007, 2008, y empezamos en 2009. Y el grupo se deshizo porque nos separamos de iglesias. Mis papás hicieron pastores, yo fui con mis papás, él se fue a Rosarito a Pan de Vida, Lini se quedó con sus papás, y después esa iglesia desapareció, y perdimos el rumbo, ¿no? Cada quien, pues, yo me casé y todo fue un show. Entonces, pues, ya nos alejamos, perdimos pista, y al año pasado, ahora con la pandemia, yo estuve trabajando fuera del país y me vine por la pandemia porque yo tengo un hijo, me vine para acá, pues para estar más cerca de él, y Limni me volvió a contactar, después de todo ese tiempo me volvió a contactar, y me dijo, hey bro, sabes que Dios ha puesto en mi corazón que hagamos cartel divino de nuevo, y pues yo dije pues que estaba bien, entonces invité, pues obviamente mi primo, y entonces invité a Gerardo, a que, al que falta, y yo, antes de, antes de empezar, Nefi me invitó a hacer una canción con él, que se llama la de Te doy gracias, si las, si las ¿la han escuchado. Es la primera canción que hicimos con Cártel Divino hace poco. Ah, ok, sí, sí, ya, ya, ya. Te doy gracias, él la hizo y me invitó a hacerla con él. Entonces, esa canción salió antes de que fuéramos Cártel Divino, otra vez. Entonces, de ahí empezó otra vez el grupo. Entonces, nos juntamos, éramos seis, pero Limni dijo, hey, ¿saben qué? Yo, yo mejor paso, ahí los dejo. Y pues nos dejó a nosotros cuatro ahí hechos bolas. Y entonces les dije yo, pues vamos a darle. Y yo les hablé por cada uno personal, ¿qué onda se quedan? O, o, así, o ya no hacemos nada. No sé, sí, hay que darle, hay que darle. Y entonces de ahí surgió ya la primera canción como grupo, que fue la de Vengo con el King. Y después la de Decisión, un, Misión. Y después fue con el George Guerra. La que tenemos con George Guerra, la de Me Critican, sería 5.20. Y de ahí fue ya nuestra segunda temporada, por así decirlo, ya, ya más, pues más fundamentado, más maduros, ahora con otras metas, y pues ahora tenemos que un año, un año que estamos ahora nosotros, bueno. nosotros cuatro. Ah, ok. Entonces, surge, carta divino, pues una cédula, se puede decir una cédula de jóvenes, sí. de 18 personas. Oh, man, pues nada, era puro vago, bro. Puro vago, puro vago, puro de la calle, puro morro de la calle en ese, en ese entonces. Hacer en las reuniones puro, puro morro de ahí de, de, de mi colonia que era pues vaguillo. La mayoría en puros vaguillos, man. y nos juntamos en la reunión los martes a las 7 pues a hablar de Dios. No, y muchos dejaban las cosas, pero otras fue difícil. Sabes que es difícil. Además, éramos puros por. Por que en ese entonces tenía 17 años, pero el morro está ahí metido con Dios, y entonces, pues era muy difícil que todos se quedaran. Entonces, algunos sí se quedaron, otros se fueron, y al final, en el grupo, pues, entonces, compromiso, nomás quedamos nosotros tres. Wow. Entonces, de, de, de pequeño, bueno, pequeño edad hablando, ¿verdad? ¿eh? <risa> Comenzaron. Pues una iglesia puede decir, porque eso es lo que sí. es realmente. Es sorprendente, sí. la verdad. Eh, pues si la juventud siempre está adelante, se, pues sí. no le tiene nada a la juventud. O sea, Joana sí. dice: Hola, Dios los bendiga. Bendiga, Joana, Dios, Dios, Dios, Igual, Reina Espinosa. ¿Es por, es por de Gerardo. Ah, ok. Ah, ok. Ya lo mandan saludos desde, desde Ensenada. Esto. Claro, saludos <risa> Salud de bendiciones. <risa> Adrián, Adrián, Adrián bro, sí. Gracias por el apoyo. Eh. ¿Adrián? ¿Adrián? ¿Adrián? Adrián, creo que... Adrián, es Adrián, Adrián. Adrián, estoy Adrián, sí, Adrián. Güey, El Radical. <risa> <risa> García. Ya una ahorita con Radical también. Ya, la estamos, ya tenemos el coro. Estamos trabajando en esa canción. Ahí con el Radical. Muy bien. Entonces, esta temporada ha iniciado con todo. Vienen sí, más maduros, bien. vienen con muchas canciones, más temas. Sí. ¿Qué sí, expectativas tienen ahora en esta nueva temporada? No, no. ¿La expectativa. <risa> Respecto a qué, la música, el ministerio. ¿Cómo ministerio? Pues ahora sí que... Pues lo principal, ¿no? Este, pues, ahora sí que llevar el, el, el mensaje. Eh, esa es la principal expectativa, llevar el mensaje. Este, que, que gente que no conoce el Señor, que, que, que se han alcanzado a través de nuestra música. Ese es nuestro, nuestro, primer, nuestro primer punto. Y, y ya después de eso, pues, seguir, ahora sí que sacando más música con... Pues con, di con diferente tipo de gente para que, pues, ahora sí que el mensaje del reino se, se expanda más grande. No sé qué más. No, pero, sí, pues, de hecho, cuando reci recién empezó Cartel Divino, dijimos, oye, pero, ¿cuál va a ser el enfoque? ¿Qué es lo que queremos? O sea, es nada más sacar música y que la gente nos escuche, o, o ser artistas, o, o qué es lo que realmente se quiere el Cartel Divino. Y pues, lo bueno que todos coincidimos en el enfoque, que es hacer música para la gente de fuera, que la gente de fuera escuche el mensaje de Dios y, y pues poder alcanzar almas, que es lo, es lo primordial, la verdad, es el enfoque que nosotros tenemos como cartel divino. Es el real enfoque, pues no, no hay otra cosa, porque en realidad pues ahorita la, el tiempo está muy difícil, y entonces ahorita ya pensar en otras cosas, la verdad ya, ya es como una pérdida. O sea, ahorita las almas es lo importante, no es nada más. Sí, de hecho, bien. pues, o sea, siempre hemos visto el tema de Cártel Divino como eso, como, por así decirlo, traficar la palabra de Dios, ¿no? Uh, llevarla más allá donde, donde el, la iglesia no ha podido entrar. Bien. Entonces, la forma de nosotros es por medio de la música, llevar el evangelio por medio de música. No hacemos música para cristianos, no hacemos música para la iglesia, Hacemos música que lleva el mensaje que está dentro de la iglesia a la gente de la calle, a los chicos que les gusta el rap, que les gusta, no sé, se canta, ese tipo de música de Santa Fe Clan, que escuchan mucha droga, mucho sexo, mucho alcohol. Queremos dar otro enfoque llevando la palabra de por medio de la música que ellos puedan encontrarlo ahí también, que puedan de esa manera ser atraídos a buscar de Dios. Entonces... Pues ese fue el primer enfoque, nosotros no pensamos como meta, no uh -huh. pensamos en ser artistas. Eh, siempre, casi lo he hecho en varias canciones que yo digo que no, no me considero artista, no soy un rapero, soy un ministro, porque uh -huh. la manera en la que hacemos las cosas eh, no es el enfoque ser reconocidos, que nos reconocen como, ah, estos son unos raperos bien pesados de tijuana no, sino que nos reconozcan y digan, ah, estos morros... Tienen algo especial, tienen algo diferente. Ese o es su enfoque. O sea, ellos nos hacen sentir que en cada canción que me conecto con Dios. Y realmente es el enfoque que nosotros queremos dar, que ellos puedan conocer a Dios a través de, de nuestras vidas y de nuestra música. Amén, amén. amén. Me parece muy bien su, su enfoque que tienen. De hecho, mientras estaban hablando, hicieron un comentario aquí que dice... ¿Quiénes fueron sus influencias en el rap? Ok. Mía, la mía es el primer rapero que yo... Hasta está, me pedí las canciones era Vico, sí. Eh, fue mi, mi primer. Y ese es mi favorito. Eh, de ahí, pues... Un montón, ¿no? Punky, Maribu, mi primo, no sé, él le gusta mucho este tipo de, de, de raperos. De mi, mi primera influencia... Pues estos vatos me influenciaron a mí. De verdad, cuando el Señor me alcanzó, yo estaba en un ciber, estaba escuchando música, y llegaron bien emocionados con todo el fuego del Espíritu Santo, y ahí hicimos una canción, y que Guaraguay, que no sé qué, acaban de llegar de un encuentro. Y yo así, que me la enseñan, ¿no? Y la gente estaba curada. Me aprendió ver el corazón y la actitud y el espíritu con el que ellos estaban. Y yo dije, ahora le dije, no, pues me invitaron a su célula, y yo fui con ellos. Y entonces, respecto a su pregunta, como les digo, ellos fueron mi... ¿Cómo? Mi primera influencia. Mi primera influencia en el rap cristiano, porque yo no había escuchado rap cristiano. Fue un cartel de Santa. No, no, no. No. perros. tipo Entonces fueron los primeros. ahí después, el IMUI tenía un montón de discos de música cristiana. Entonces me empezó a enseñar. Y uno que me impactó de mucho fue pues, redimido que hasta el tiempo, hasta ahorita, hasta el momento, estaba pegando bien duro. Amén. Sí, y el, el mío, la verdad, ellos no me dejaron mentir, pero yo no, realmente no escuchaba mucho, mucho el rap. La verdad, no, no lo seguía mucho, pero siempre hay uno que dices, ah, el, el funky. Yo siempre escuchaba desde niño funky, y de hecho porque mi papá tenía un, un DVD. Donde estaba mira, mira. concierto de Funky, concierto de Alex Campos, concierto de Annette Moreno, y entonces escuchaba yo el de, de, de Funky siempre. Y Funky, y de hecho, yo también, a, de hecho, ellos me invitaron cuando hacían eventos o tenían las células, y eh, yo tenía como. Como 10 años, 11, 12. 12 años, no, como 12 años, y yo los escuchaba a ellos, y, y la verdad reconozco y, y, y ya se los he dicho que me gustaba su música, la verdad yo escuchaba su música y lo seguía a ellos a Lini, a Lenny, a Colón y, y sí, la verdad, o sea, Funky y ellos ya. y nada más, no, los, no, no conocía a nadie más nada. ¿Y qué sientes ahora de antes de que los escuchabas, que escuchabas su música y ahora estar cantando con ellos? No pues, una maldición. no, no de hecho, se siente, se siente curada porque es como cualquier niño que ve a una persona grande y lo escucha y pasan los años y ahora eres parte de, de, de ellos. Y se siente curada porque, um, pues sí, yo los escuchaba y nu nunca pensé, la verdad, les, les soy honesto, estar en, en lo que es el rap nunca me pasó por la cabeza. De hecho, me gustaba la música rap, pero hasta ahí, o sea, nunca dije yo quiero ser rapero. O, de hecho, no me he rapero, pero no, no, no me veía en, la, en lo que es hacer música de ese tipo de género. Pero un día, de hecho, la canción esa de Te doy gracias, pues le metí el coro, o sea, melódico. Y yo dije, oye, pero le falta algo a esta, a esta pista, o sea, le falta alguien que le meta, o sea, el rap de verdad. Y yo dije, no puede quedar así. Y pues, me acordé del Lemmy y, y le, dije, le mandé mensaje. De hecho, es mi vecino y le dije y ya, no Simón y sí salió y la grabamos y esa fue, desde ahí empezó todo ¿qué dicen Pila vamos a hacer una carnita asada y les doy la fecha para ponernos de acuerdo Raza a, to a todos que nos están viendo una carne asada Ah, el ayuntamiento ¿no? ¿Cuajado. con metiche ay, a rato ay, va a ser como la la fiesta de, de rubí de los 15 años morrito la cara de la cara no. de el... ¿Sí? no, lo dicen que no hay celeridad en este programa <risa> que puro cotorreo, ¿no? Dice. Sí, Ay. Puso algo interesante. Radical, Ay, sí. yo conozco a Carta Divino desde alguno de sus primeros temas. Acá en Rosarito con mi primo, verso MP se sí. ponía en algo bien. Sí. De es hecho, ese... hace poco yo me puse a escuchar al verso y ahorita ese morro, mi respeto, ¿sí? era un buen, un buen muchacho. Sí, tiene mucho talento, es un el, el primo de Radical verso de MP, sí, y, y de hecho hicimos unas canciones con él también, y también le tocó andar en células, y eso, también, se ponía muy bien. Oh, qué excelente! Bueno, hay una canción que participan muchos artistas, uh -huh. que es de Rude Centinela Ah, sí. <risa> entonces <Sí>. <risa> que se cola. Y se ahí rompó. pasó algo curioso ya <risa> creo que sí ya, ya, ya, ya, ya, ya se acordó con... <risa> bueno, para que no sepan le contamos rápidamente a ver, a ver dale, mientras yo pongo el video de fondo ok, pues ya, ya no estaba ese, ese... No. ya se salvó Sí, yo, yo me salvé ¿eh? fue una pequeña broma que les hicimos de... no, no, no, no, <risa> fue una pequeña broma que les hicimos Cree que lo llevamos a una zona de sicarios. Yo sí me saqué de onda, la verdad. Yo sí les los digo, yo sí. O sea, me saqué de onda en el aspecto de que yo dije qué onda con esto. No, También el video, sí. Ahí te van a poner el video. No, no tengo el video aquí en esa computadora. ¿Dónde está? Pues cuéntaselos para que. Sí, o que aquí en Nación empieza a volar. Okay. Okay, buscarlo aquí en YouTube. Aquí, aquí lo ponemos. Eh. No. ¿Quién, ¿Quién fue el que se asustó? ¿El que se sacó de onda? ¿De oh, Yo. <risa> de hecho, le pegó el azúcar. Nah. <risa> <risa> <risa> se le bajó <hago> la presión. La calle de angusticar. sí, <risa> sí por su culpa hijo. no, po pobres Pero de ustedes porque a ver, cuando, cuando llegaron al lugar, ¿qué pensaron? pues yo cuando llegué al lugar cuando llegué al lugar dije ah, pues está lejos, ¿qué onda con esto? está ahí lejos, pero yo no había visto todavía al muchacho que estaría en el arma ni el perro, ¿no? Yo cuando nos bajamos vi que muchacho tenía un arma y dije, ah, pues hay que vivir un, una persona de dinero y pues obviamente están cuidando la casa, ¿no? Es como, pues porque aquí en Tecate se sabe que hay mucho narco y todo, ¿no? Entonces yo creo que hay, aquí hay que vivir alguien con dinero que nos prestó el rancho y pues está cuidando la entrada. Hasta ahí fue mi, mi pensamiento, ¿no? Pero ya cuando empezaron a pedir los teléfonos, okay. dije, está, está muy raro este rollo. Y, y pues sí vi que yo Dije, ah, pues, no pasa nada Y di mis teléfonos y ya no me los apagué Y todo, ¿no? Pero no estaba, la verdad es que estaba despreocupado Porque yo decía, pues, ¿cómo ah, ¿Cómo Nos pudieron entrar aquí si es, somos Los pues, cristianos? Y dije, algo, algo no, no puede estar algo tan mal Entonces no estaba tan desconfiado De hecho fui de los primeros que dio el teléfono No, dije, <risa> No, el miedo lo dio, que no voy a hacer algo. Ahí está un ladillo, ahorita vas a ver, casi le pegó un cachetón a un amor. ¿no? <risa> uh, estuvo oficial. Que... Puso, yo sí miré el video, todos bien paniqueados. Okay, vamos a dejarlo aquí al lado. Para... No, la verdad, sinceramente, ¿Te asustaron? La verdad es que yo no, yo no soy tan así. Me casi no me asusta este tipo de cosas. Yo me saqué de onda. Porque cuando llegamos y a todos nos juntamos. Ya estaba yo, soy el de verde. Sí. sí. sí. Así que estaba pecho a tierra ya. Mira, ese que está ahí, con, el, el de lentes. <risa> que está con no, ese yo. soy yo. Está el Mephi, soy yo y está el Enrique Chávez. Sí, yo estoy atrás de él, eh, con el cubrebocas. Estoy bien tranqui es. <risa> Re, No, traía cubrebocas y lentes porque estaba contando. Estaba la llorando. La... No, no era el la... que traía las lágrimas aquí. Eh. Eh. Estaba sudando el vaso. Vamos a poquito. A ver, cuando ya pidan los, los teléfonos, ¿qué, qué se pone a la mente así de repente? no, pues eso, de volar dije, no, pues no quieren que demos la localización de que estamos aquí para que no diga, ah, no sé cómo es desconfiado el dueño del terreno. Yo sí, yo pues, yo, yo nunca pensé como que nos fueran a llevar a un lugar donde pueda pudiera correr peligro nuestra vida. Porque, pues, somos puros cristianos, dije, son puros cristianos no creo que hubieran sido no tan inteligentes para traernos a un lugar donde correr riesgo nuestras vidas, ¿no? Si no nos hubiéramos ido a otra parte. no sé sea, no tenía miedo, la verdad, no es que no tenía miedo. Pero no pensé que fuera una broma. Y luego más cuando vi al señor llorando, dije, no, esto, ¿qué onda? <risa> dije, esto está medio raro, ya está medio acá. Y ahí sí ahí sí me preocupé, dije, ¿qué onda? Ya están pidiendo ofrenda y todo el rollo. ¿Qué ofrenda? Sí, me están pidiendo ofrenda. Y, y de, no me acuerdo cuánto di, como cien o cincuenta, no me acuerdo cuánto di. <risa> Y no estaba se para cartera del miedo. Me, me movió más el señor llorando que el perro y el arma. Me movió más el señor y el arma. <risa> estuvo sí, curada, Para que no se les olvide de dónde lo saque el señor. <risa> sí, estuvo, pero estuvo curada, la verdad, estuvo curada. Estuvo buena broma, la verdad es que sí, sí, sí, nos fuimos con la pinta está leyendo okay. el internet? Ah, es que el video. Ah, que, okay, eh, Pila, es que no puedo sacar el mismo video durante la transmisión. Por eso se oh. mostraba el, el video. Por eso, Pila. Pero te aceptamos los 100 pesos. Sí. ¿Sí? <risa> sí, sí, sí, sí. <risa> Pero ya en enterrarse, que era un, una broma, ¿qué se les vino en la mente? De regresar al espíritu, ¿no? Sí, regresar al espíritu. Los huesos secos. Se los no, yo... Y ya cuando nos regresaron el celular y dijo que era una broma, y ya como que dije, ah, ok. Entonces ya empecé a entender todo, dije, ah, vale. Chido, ah, vale, gracias. Fue ah. cuando empezó a decir, gracias, y sus gracias, que fue una broma. Y ahí fue la canción de gracias. <risa> <risa> <risa> Jesús, ¿por qué estás llorando? Pues porque sí, no eh, espíritu santo, me, ¿sí? me llega de gracias. <risa> <mucho pa>, <risa> no puede ser. Dice no. este, este Juan Solares, Dios los bendiga, carta el divino. Eh, a siempre anda apoyando ese bro, siempre anda apoyando. Ahí lo veo que anda en los aviones viajando a Monterrey, y de regreso a Tijuana. Y todo. Saludos, a saludos a Juan Solares. Okay. Creo que fue que conocimos en el evento sí, de. de sí. Sí. sí. De hecho, yo me preguntó que si yo era el terrible. Y dije, no, yo soy el es terrible. Y así quedó, ya después me de pidió una foto con ellos y, y ya, pues yo opino y le digo que era buscarte el divino, yo creo. Ok. <risa> pero sí que, un ropero es el terrible. Y dije, no, yo soy es el terrible. Te la KDC, te <risa> la KDC. No, yo soy es el KDC. Eh. <risa> no, eso no soy, ya no me confunda. <risa> ¿Y ahorita actualmente siguen haciendo células o ya no hacen células? ¿Cómo? Ah, no. no, pues necesitamos células ahorita. No, pues, si ah, ya okay. no, por el momento, pues no, no, por la pandemia se paró todo eso también y ahorita estamos teniendo nosotros los miércoles aquí en la iglesia unas clases de disipulado. disipulado. disipulado. Entonces, disipulado. pues más que nada también nos estamos preparando, preparando más, dejamos ir a la iglesia mucho tiempo. Yo y mi primo, dejamos ir desde el 2009, bueno, sí, yo viví en tiempo, pero yo manejé de Dios como el 2000 2010, yo dejé totalmente la iglesia, hasta el 2017, yo en septiembre de 2017 yo volví a la iglesia, entonces ahora eh, pues estamos preparándonos más, mejor, y pues que, que calme esto la pandemia para empezar a trabajar, ahora no podría trabajar tal vez con tantos jóvenes, porque ahora no conozco tantos chicos, ahora los que de mi edad ya están casados, tal vez me toque trabajar con matrimonios o diferente manera, pero sí con reuniones así como las es que hacíamos antes pero ya no va a ser tal vez con jóvenes o tal vez si Dios quiere y me pone en algún lugar, o nos pone en algún lugar donde tengamos que manejar jóvenes, pues sería diferente no ya sería pues lo que Dios quiera y la manera en que Dios quiera manejar eso pero por el momento ¿Eh? estamos aprendiendo Muy bien eso bien, es bueno. Bien. ¿Qué dice Pila? Pregunta: sacarte de... el cartel vino. Que raye con el otro. Supongo que quiso decir varón del grupo. Sí. Ah, Está sí. trabajando el trabaja, trabaja de, de noche. Tra trabaja, de, creo que, de, no sé si de 3 a 12, a 11, o de 5 a 4 de la mañana. No sé, porque le cambian los horarios. Entonces, pero pues aquí anda, aquí anda también. ¿De dónde está, ver, le vi arriba. Dice no. dice: no conocía tu nombre, bro. Ah, Ege, bueno. Pero así dice: No sé, Juan Solares. De eso? Sol. él ya sabe, desde que estamos sí. hablando. Ah, ok. Pues sabía que eras del cartel divino. Ah, ok, ok. Y que es terrible. Y yo, pues, con el, el terrible acá dice: Ah, ok, ok. <risa> Ok, sí, no. Fíjense, ya tenemos una pequeña reclamación aquí de, de reina. Se, se pasan, ahí va mi bendición. <risa> la, la tóxica. <risa> <risa> ¿Y, la, y, la, y la bendición de más. <risa> sí. Iban los, los hijos también de Cine Soya, el hijo de Enrique Chávez. Oh, sí, de al, evento, al evento de Ade. Iba, iba, iba malito el niño, de hecho. Bueno, no malito, ya eh, por le sí. de, de inyectarla para la influenza. Y pues le, le, le dio calentura y eso, ¿no? Pero, pero nada, pues al parecer no era nada grave, ¿no? Nada más eran los síntomas que te da después de la inyección. Ok. Yo pensé que si estaban malitos, no sabía que era por la inyección. ¿Hasta ahorita? Sí, era por inyección. Y nos andaban cacheteando nosotros de irresponsables. <risa> <risa> <risa> eh, no, no, no. Que no nos vean porque nos toca también <risa> Sí. Ya somos dos en Cepila bien Divino, invita a los jóvenes en la iglesia. Sí, sí. Sí, sí de sí. hecho, estamos pensando en hacer tal vez un evento aquí en la iglesia. Lo hemos platicado, pero no lo hemos puesto todavía sobre la mesa. ¿sí? Uh -huh. eh, porque aquí en la iglesia donde estamos nosotros, pues, no conocemos la verdad nadie en los vecinos. Es una, es una colonia pues como muy reservada. Es una colonia... Casi no ves gente caminando, la verdad. Está... Es, es, es una buena zona pero casi no ves gente caminando, es muy rara, es, es, es muy reservada, Son, se cuidan muchos, es una colonia pudiente, okay. pero pues claro, ya okay. un buen evento tal vez, el tipo de música no, no, es, no, no encaja en esta colonia, nuestra música es más como para ir a otras zonas, ¿no? Gracias Ana. Sí, y de hecho todavía hemos hecho, no, no hemos hecho eventos porque estamos juntando instrumentos, de hecho, o se está comprando lo que es bocinas, la, la mixer, micrófonos para nosotros ir sí. a, y servir, o sea, uh -huh. y, uh, y sí, o sea, ir y servir con todo, o sea, todo listo, e invitar a gente que venga y participe, uh, pero pues todavía estamos en eso, o sea, ya se compró una bocina, o sea, aquí para la iglesia creo que compraban bocinas y una mixer, entonces, pues poco a poco, porque sí, de hecho, hay mucha gente que no sabe ni, ni de dónde somos. Porque de un de repente, como que cartel divino salió así de la nada. O sea, no salió como, ah, es que es mi compa y lo estoy ayudando. O es que, ah, lo no conozco o cosas así. O sea, salió de la nada. Y, y de hecho, en, eh, cuando hicimos una, una colaboración con el BK de Ensenada, ahí nos dije oye, bro, yo pensé que eran de Ensenada, yo pensé que eran de aquí, o oh, no sé ni de dónde eran, ni así. No, pues somos de Tijuana, y así. Sí, varios vale, así nos decían porque, pues, sí, realmente, pues, Nadie nos conocía. Okay. Okay, okay, y, okay. y sí, respecto a, a de hacer a, eventos, de ir a evangelizar, pues sí, primero se está, para hacer las cosas bien, pues o sea, no, no estar a la expectativa de, de, de estar todos a las carreras o ir corretear instrumentos por acá o cosas acá o prestado acá. Entonces, queremos tenerlo nuestro y ir ya sea a un parque a unas canchas y poner todo y, y que se haga lo que se tenga que hacer. ¿no? Y nada más ahorita hemos ido a eventos que, pues gracias a Dios, nos han invitado. Y pues sí, ahorita eventos que nos han invitado, pero como somos, somos cuatro, pues a veces sí se nos complica que los cuatro nos juntemos. Nos juntemos. O sea, cada quien tiene pues, su vida, tiene sus, sus cosas que hacer. Entonces, ¿saben qué? Pues tenemos este día para este evento. Y, y dos dicen que sí, o tres dicen que sí, y luego uno no, o, o así, pues entonces a veces eso nos dificulta estar los cuatro, pero pues poco a poco se van a ir dando las cosas, con el favor de Dios, obviamente. Mm. Amén, amén, sí. amén, amén. Fíjate, tenemos aquí un, un comentario de Diego Pimentel. Cuando un junte con Pila, señor F, Antonio Soto, y Cártel Divino. De hecho, ya tenemos una con Antonio Soto, que es la de nuevas capturas. la del señor F, la nueva que acaba de salir, está en nuestro canal, es la última que acabamos, es la de abran, abran la cancha, y la del Pila, el video lo grabamos este domingo, no tenemos una de los cuatro juntos, pero Efecto. suena bien, Efecto. entonces, pues, es cuestión de, de que Efecto. el señor F pudiera, pudiera, porque nosotros somos de Tijuana, el señor Soto se presta, en Jim Pila se presta, pero sería cuestión de que si el F pudiera estar aquí un día que lo agarráramos, ¿eh, bro? Hacemos algo entre nosotros cuatro. Pues estaría padre, pero ya tenemos con ellos tres, tenemos ya trabajo. Amén, amén. Pero por mientras puedes poner las canciones seguiditas y los escuchas. Ándale. Amén. <risa> <risa> <risa> de 12 minutos. <risa> Así es. Pero saludos, Diego. Gracias por, por tu comentario, bro siguen aquí diciendo Por lo de la tóxica la tóxica no. Dice, no te creas todo, todo lo que dice Gerardo solo lo cuido <risa> qué dice dice pila lo jalamos carnal muchacho señor del flow ya sabes que tiene, tienen mi apoyo sí está ya se armó nomás que se... agarremos hacer algo amén amén pues Ay, me un zancudo aquí. <risa> ay, ay. Ah, sí, sí. Dice Luciano Álvarez, bendiciones carnalitos. A ver cuándo vienen para León, Guanajuato será de mucha bendición. Uh -huh. Saludos, Luciano. Saludos. Primeramente, Dios, algún día. Vamos a estar por allá. Estemos por, aquel, por aquellos lados. No hemos salido más, solamente ensenada y Tecate. Bueno, eventos nada más en Senada no, ni el Senado, ¿no? ¿Ah? no, solo en Tijuana, nada más no, a grabar no. videos de Cate y Ensenada, así que primeramente Dios, algún día, no muy lejano, podamos salir de nuestro nuestra casita, nuestra comodidad, y podamos visitarte por allá por León, gracias por apoyarnos, un abrazo Ay, hasta man, León. León, oye, aprovechando, ¿cómo lo hacen para contactarlos, para tenerlos en, en un evento, en su iglesia, en una convención, bueno una fiesta una fiesta o en privada cualquier parte que los quieran tener buena pregunta <risa> no sí de hecho es buena pregunta porque no no no o sea realmente no hemos dicho no saben que contacten a este número saben que Os arreglan así acá. no todos realmente pues está el, el Facebook de pues, cartel divino cartel divino es Facebook y ahí pues nos contactan y realmente no es como que nada más el punto es que los cuatro podamos y nos pongamos de acuerdo y la verdad nosotros estamos abiertos a ir a al lugar donde nos inviten. Y realmente así siempre ha sido. Vamos a donde nos invitan y obviamente podamos. Realmente no es como que pongamos algún requisito. No cobramos nada. O algo que nos... No, nada. O sea, simplemente el hecho de que nos manden mensaje, uh, nos contacten y que los cuatro podamos ir, nosotros con gusto estamos ahí, la verdad, para servir. Así es. <risa> ¿Cuánto cobra <risa> sin Anda <mil? risa> por... Dice, ¿cuánto cobran ni el cumpleaños de mi nieto? ni que fuera de pila para andar cobrando. Cura, cura, No, no, la verdad es que no es mucho que nosotros lleguemos a cobrar algún día. Nosotros, bueno, la verdad es que como te digo, no lo vemos así como algo que nos va a dar de comer. Siempre hemos creído que Dios va a proveer de alguna manera. Si Él quiere que lleguemos a, a las grandes, pues nos va a llevar a las grandes. Y Él va a suplir todas las necesidades. Obviamente, nosotros, nuestro primer punto es llevar el mensaje a donde no, donde no puede entrar la iglesia. Entonces, este método es la fórmula o sea la música. Es la, forma, es la fórmula en la que nosotros utilizamos para poder llevar mensaje a los jóvenes. Si hay evento en una cancha, vamos a la cancha. Si hay evento en una casa y nos invitan, vamos a la casa. O sea, nosotros no, no, mientras podamos los cuatro, como dice Nefi, ahí vamos a estar, nosotros no vamos a cobrar ni un peso. Si nos, si nos dicen, hey, vengan a Guanajuato, pues nada más y sí, hagan el paro con los viajes, con los viáticos y eso, porque de nuestra bolsa pues difícilmente podría salir para el viaje, ¿no? Pero si nos invitan para aquel rumbo, nosotros, lo más con que nos hagan el paro para llegar, dormir y comer, nosotros estamos ahí. Man, man. Man, así es. entonces si lo invitan a, a Mexicali con puro viáticos vamos si sí, no y algo curioso es que en ocasiones de hecho nos nos ha tocado poner de nuestra bolsa de este hemos ido y ponemos de nuestra bolsa y, y con gusto o sea no es como que nos sintamos obligados o sea porque nosotros en ocasiones sabemos que hay una necesidad o algo y y se aporta o sea no es como que ah no ellos ellos hicieron el evento, o ellos organizaron todo, que ellos pongan todo. O sea, si nosotros tenemos la posibilidad de, de aportar no solo con la música, nosotros lo hacemos porque, como, como te digo, nosotros estamos para servir, la verdad. Y es algo en lo personal, para o sea, mí, que, que me gusta, la verdad. O sea, no me gusta que, que me tengan todo a mí, o sea, que me den, o sea, me gusta pues, servir, o sea. <risa> servir. <risa> con cacahuates y charrones y <risa> una coca Una aquí ¿Quién la pila No, porque... <risa> <risa> uh, no es, el, es el que nos está viendo nomás solamente. Es el pan. <risa> es el número el pan. <risa> es el Es el <risa> es el Es el dos, el pila. el Es el el David. Saludos a David. Hasta San Luis. Hasta San Luis. Ahí Saludos. que tenemos también una rolita con, con los de Undergaze, que ya va a salir, yo creo. No sé cuándo van a, vayan a poner la fecha. Okay, okay. Amén, Se con todo. Sí, sí. Es curioso. Gracias a Dios, fíjate, Nosotros nomás, nada más en nuestro canal tenemos dos feeds. Es uno con Antonio Soto, que yo lo admiraba mucho, Antonio. Entonces, yo le, cuando él me hizo la pista, se la compré y le dije, bro, pero esta la quiero hacer contigo. Y me dijo, sí, para quedarme. Y esta última que hicimos con el señor F, es, son los únicos dos hits que tenemos en nuestro canal. Los demás, gracias a Dios, de alguna forma, no sé, pero Dios, o sea, nos han invitado. Y es curioso porque ellos nos han invitado y, y es un privilegio para nosotros que ellos nos tomen en cuenta. Incluso... No es porque, yo les digo, no es porque sienta que estamos en pro, que somos unos masters en... No, siento que ellos nos dan la oportunidad para, para, que nos, para que nos conozcan a través de, de ellos, canales de ellos. No lo veo como que, ay, nos buscan por buenos. Siento que ellos nos, nos, nos apoyan de esa manera, pidiéndonos feeds a nosotros y subiéndonos a su canal. Entonces, pues un abrazo. De verdad, tenemos más, tenemos más feeds que canciones en nuestro canal. Realmente tenemos <risa> muchos más y de hecho, hace? los fits que tenemos en, en nuestro canal, que es con Antonio Soto y señores, son fits que realmente se han dado así como natural, pues, o sea, no es como que uh -huh. le exijamos algo a, ¿sabes qué? Hey, quiero hacer uno contigo, ¿qué onda? De a cómo, nos, no. O sea, con, el, um, con Antonio Soto se dio porque el primer video que grabamos con Josh Guerra, él ahí estaba, con el que nos produce el video. Uh -huh. Privada. con privada, sí, saludos al privada, señor privada, privada. Sí, privada. <ríe> y ahí estaba ahí <ríe> hicimos, a, a, hicimos amistad con él, nos conocimos, pues dormíamos y todo, y, y, y así fue como se dio, pues natural, y con señor F también, un día que vino aquí a Tijuana, que grabó con Josh Guerra, aquí en, estudios, ¿eh? ah, aquí en el estudio se grabó todo, y eh, Arnoldo, el otro que no está aquí, el que nos ayuda, que no El que no se ven las cámaras. El que no se ven las cámaras, pero que es no, fundamental también de para... De ah, sí, sí, temado. ha salido. Pero sale de, de extra. Desde, <risa> él los traía, los traía para todos lados y, y igual así se dio así, ¿no? Pues a ver cuándo se hace uno y no, pues aquí. Y, y así se dio, pues, o sea, no es como que exijamos acá o presionándolo de que queramos o que estemos atrás de ellos. O sea, todo se ha dado natural, ¿verdad? Y igual, cuando nos invitan, la verdad que o sea, no, no hay nada de por qué digamos que no. O sea, sabemos el enfoque que se le está dando y para qué se está haciendo. Entonces, pues qué mejor que co colaborar con ellos. Eh, nada más que, de hecho, en no sé, octubre, noviembre, se nos empezó a juntar muchas colaboraciones. Se nos empezaron a juntar muchas y nosotros nos estamos sacando. Queríamos sacar música nosotros y luego lo que teníamos con ellos... Y había más, o sea, habían uno que otro que nos dijeron que, oye, bro, quiero sacar una canción con ustedes, acá, ¿cómo le hago? No sé y ahí fue como en el punto de que, ¿sabes qué, bro? La neta, discúlpanos, pero danos tiempo, ¿no? Desde a que saquemos estos proyectos pendientes que tenemos para no estar como acumulando, ajá, acumulando y diciéndole a todos que sí, y al último tengamos mucho trabajo y quedamos mal con uno, quedamos mal con otro, no hacemos nada nosotros. Entonces, ¿sabes qué? Pues mejor le paramos aquí. Sacamos lo que tenemos pendiente y empezamos de nuevo. Entonces, pues sí, a esos que le dijimos que no, no es porque no queríamos, sino porque queríamos. No pasar. ¿Y se les, pues, se les comentó de, que pues, sí, de la mejor manera, pues que sí que nos aguantaron, que realmente sí queremos sacar algo, pero pues queremos hacerlo bien, no queremos darle su tiempo a la canción, no queremos como Ah, nos invitaron ¿no? pues, hay que escribir lo que sea y se lo mandamos y ya. O sea, no queremos realmente que salga un proyecto, un proyecto bueno, que la verdad siempre nos gusta hacer cosas cosas bien, porque sabemos para quién lo hacemos, sabemos a dónde llega ese mensaje y pues queremos dar lo mejor siempre, la verdad. Amén, amén. amén. Es. Y fíjense que, pues, lo curioso es que, pues, el Divino fue desde hace muchos años atrás, tuvieron su descanso y volvieron, pero volvieron con todo, como si no hubieran transcurrido todo ese tiempo sin nada. Ah, sí. Es, sí. es muy genial ver cómo Dios ahora, a pesar de que, pues, todo ese tiempo, pues, estuvieron separados y cómo los volvió a juntar. Sí, y de hecho, también se se puede decir uh, que se dio de la nada también, o sea, no es como que se forzó, eh, hey, queremos hacer cartel divino, vamos a hacer cartel divino, o sea, todo surgió de del imni, del muchacho que estaba antes. Eh, nos invitó a una canción, de hecho se hizo una canción, pero nunca salió. Entonces nosotros nos quedamos así como que, hey, ¿qué onda? Nos quedamos patinando, o sea, nos, nos dejó con esas ganas, pues de. Nos dejó prendido, se puede decir. Y entonces, pues me empezó a gustar a mí, yo hice la can, una, una canción, invité a él y ya, ya la tenemos la canción. Hey, ¿Qué hacemos? No, pues la metemos al, al canal, ¿o qué? Hicimos el canal de Catilino y sacamos. ¿Dos más? Uh -huh. Dos más que nada más es la pura oh, música yeah. con, una, con una imagen, y de hecho cuando sacamos esas tres canciones, realmente no sabíamos realmente, no, de hecho cuando sacamos la canción con Jos Guerra todavía no sabíamos si, si realmente queríamos, queríamos darle, queríamos hacer cartel divino, o sea queríamos hacer música, y ahí dijimos, no, pues hay que darle, y desde ahí empezamos o sea, desde ahí empezamos a darle y pues, queremos hacer las cosas bien, la verdad Amén Dice Radical, sigan así, brothers, con este corazón dispuesto a servir, llegarán muy lejos para la gloria de Dios. Amén. Amén. Saludos, gracias, radical. Amén. Amén. En este año que tienen de regreso, cuéntenos una, ex, bueno, la, para personalmente, para ustedes, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que han vivido en un evento? La mejor, la peor. La mejor. La mejor. Porque la perra ya sabe, ¿no? ¿eh? La mejor. Um, La última que tuvimos con los elegidos. No, sí. Eh, la verdad es que, eh, o sea, realmente la gente, era una iglesia muy pequeña. Y no humilde, ¿eh? Y la gente súper humilde. O sea, la gente nos apoyó como si se si fueran a su, Gente que nunca, yo creo que nunca en su vida nos escuchado. Desde empezamos a cantar, de verdad, la gente estaba como si nos conociera, como si fueran nuestros fans, como si, como si no sé, nos hicieron sentir en casa, nos apoyaban, nos gritaban, nos aplaudían, hasta querían cantar nuestros coros, como si se supieran. Eh, se sentía la presencia de Dios bien machín. La gente estaba súper prendida, en serio. Yo, yo me quedaba impactado. de Dije, acabamos de venir a un evento donde fue mucho más grande y nos trataron, no como quisiéramos, y venimos a un evento donde no esperamos que haya tanta gente, pero la gente que está, wow, la verdad que yo fue, para mí fue mi, primer, mi mejor experiencia dentro de los eventos que he tenido dentro de este año. No sé. Igual, igual la mía. Este, nos abrazaron bien bonito, la verdad, desde que llegamos. Este, gracias a los elegidos por, por invitarnos también a, a cada evento. Este, cada vez que vamos a un evento es para beneficio de su papá, porque está enfermo, entonces nosotros los apoyamos, igual aunque no fuera sobre eso, nosotros también lo podríamos eh, eh, el, o donde quiera que ellos nos, nos invitaran, pero muchas gracias por cada evento que hacen y que nos invitan. No en cuenta. ajá Exacto, y este, pues sí, igual ese evento es el que también me ha marcado, cómo la gente te, te, te abraza con simplemente el verte, eh, eh, el saludarte de la mano, eh, te muestran el cariño de una manera bien hermosa. Y yo, yo lo sentí con el simple hecho de, de vernos cuando estábamos ahí enfrente, cómo nos miraban. Y yo dije, wow, esta gente... cómo recibiendo mensajes Sí, sí, sí. Estaban recibiendo, ¿eh? Porque les damos palabra y, se, y, y lo sentían porque se alegraban, gritaban, se emocionaban. Y eso, es, eso es algo bonito. Amén, amén. Sí, y de hecho, como les digo que que realmente pues la gente no nos conocía nada más por los videos de YouTube entonces cada en cada evento que vamos al día siguiente a los dos días veo solicitudes en el, en el Facebook de Cartel Divino y veo oh este fue el que estaba allá y oh este fue el de acá y, y... manda mensaje hoy muchas gracias este su música está está bien curada tiene un bonito mensaje la verdad me gustó nunca los había escuchado pero la verdad, los, ya los empiezo a seguir acá y la verdad eso a mí me, me gusta, la verdad, y no por, por vanagloria o decir, ah, el divino, sino lo que hace Dios realmente, o sea, lo, cómo Dios te usa a través de ti, cómo llega a la demás gente, está tan curada. La canción de, de, de, de que hicimos a las mamás, eh, te, o sea, no tiene muchos views, pero los views que tiene son muy reales, ¿verdad? las personas nos escribían diciendo que habían pasado experiencias con su mamá, que esa canción había marcado algo en sus vidas, y también, de hecho, la canción de la que hicimos anterior, la, la de, la de es un cambio, es Hace un, un cambio. Hace un cambio en mi interior. También recibimos mensajes. Yo uno persona recibí mensajes que, que me decían, ebro esta esa canción está muy bonita. Yo me identifico como me aparté de Dios y como yo también batallé para encontrar la presencia de Dios. Me identifico, me motivan. O eh, esa realmente esa, son el tipo de cosas que nosotros es decir, hey, estamos haciendo lo correcto. Ah, yo no quiero que me aplaudan y me digan, Ebro. Tengo un concierto donde hay mucho regenta que está redimido, quiero palabras. No me motiva tanto como que me digan, eh, bro, tu música está marcando mi vida. Lo que, lo que el mensaje que tienen tiene ustedes está marcando mi vida. Y la verdad que, que yo no me sentía así, y ahora puedo ver que no soy el único que ha pasado por eso. Entonces, son tipo de cosas que, que a mí me motiva mucho. Amén, amén. ¿Dónde está? Acá. Dice el Pela. Cuando me invitan, si quieren, ahora <risa> quiero. No Cuando invitan a su estudio, yo pongo el beat. Eh, eh, Pila, es tu casa, bro. ¿Ah, es tu casa, compa. Cuando quieras venir, ya más. Cuestión de que el Nefi tenga chance, porque o sea, el estudio nos queda muy lejos de casa. Nosotros vivimos como, como media hora de, de aquí. Entonces, tiene que ser el Nefi venir hasta acá o yo traerlo. Pero lo ideal sería que vinieras un día que nosotros vamos a grabar para, para aprovechar el tiempo eh, yo creo que el lunes que viene yo voy a estar por aquí, no sé si, si y Nelhi también, no sé si mi primo voy a tener tiempo y el muchacho, tenemos que grabar la canción de mi primo y la del Radical y este, si quiere venir el lunes que viene de pila pues aquí le damos una vez a lo que traiga Sí, sí, pero dame no fecha Lunes que viene <risa> ¿El lunes qué? ¿Es lunes primero ya de noviembre? Sí. ¿Y no te vas a tragar pila ese día? Ajá. Aquí eso se la a pagar? Ah, pues déjate venir. Aprovechamos para la carne. Ándale, para la carne, pétate la carnita. Ya primero, no se olviden. Carne asada. De Angie Pila. Dice Diego Pimentel, también estaría chido un fixture con Armando Don. Sí, cómo no. La no, verdad que no. sí, solamente que Armando, creo que ahorita no está sé haciendo si música, no, no sé, el último que subió es un disco de algo mexicano, pero sí, sí. Pues no, no lo hemos visto haciendo videos ahorita y ni lo hemos visto trabajando, entonces pues estamos... No, no está en el país. No está en el país, no está Aparte. en el país ahorita Armando. Aparte, no es pues, por eso. ¿Qué dice el pleco? no anda. anda. Sí, pila. No es festivo para nosotros. Se sí, pila. Desde el viernes. puente pila. Privada films en la casa. Saludos a privada. Señor No, miren. Privada. Sí. No, la verdad. Oye, dejando privada. Todo el video con privada, si no me equivoco, ¿no? Eh, no, nuestro canal? Solamente ah, sí. canal, nuestro canal. Sí. Ah, uno, cierto. Uno fue una no, un conocido. paquete completo de, de Junior, Junior and the Beat. Ah, okay. Sacamos el beat, el audio lo grabamos en su estudio, el video también por parte de él, todo fue ahí hecho por él. Pero todo Pero lo además, demás. Hay una ¿y? propuesta privada que la verdad, dale, dale. somos privada de hecho todos los fits que tenemos directamente lo manejamos con privadas Si nos invitan a un fit pues lo manejamos con privado ¿no? en dado caso que el otro mi profesor, diga no pero yo tengo otro otro con otros videos pues igual le damos la le damos la recomendación de que trabajamos con privada igual si ellos quieren hacer pues en otra parte está bien pues es de ellos el trabajo no pero nosotros recomendamos al señor privado, porque pues ahí estamos haciendo todo nosotros. Ah, ok, ok. Dice Javier, quisiera hacer una rola norteña con ustedes. Mi papá, saludos a <tose> mi papá. Ánimo. No, desde cuándo que estamos... Desarrollando mi, sí, mi papá, mi papá, mi jefito, mi otro... Y nomás recuerde, tiene un grupo, ¿no? Sirreño. Sí, sí. No, norteño. Norteño. Norteño. Norteño, que no me que es norteño. No, pues yo, yo me acordaba. Que lo sigan, senda nueva, se llama. Senda nueva. Sí, toca, ¿Y toca y en la es verdad. Algo, no, no. Sea, no es porque sea mi papá ni nada, pero. <risa> pero sí, está chulada. ¿sí? Y no es un norteño tradicional, así de tacataca, taca, ni no. O sea. Es un norteño. Bien. Bien, norteño bien. bien hecho. Sí, sí. Con acordeón y todo. ¿Y tú sí, no cantas acordeón. norteño? Eh, sí, sí, me da frío no, no, no, no sí canto, <risa> la verdad para todo, para todo pero no toco ni un instrumento como mi papá, pues toca el bajo quinto y pues realmente es el grupo es familiar, es mi papá, mi tío toca el acordeón mi otro tío toca um, el bajo, nada más el que toca la batería, no, no es de la familia pero pues, ahí está ahí está aprenda batería sí, sí, sí <risa> que está todo, todo familiar sí sí sí okay, qué les parece si pa, antes de terminar hacemos una, una pequeña dinámica a ver si en un correo tumbado con apto García apto apto García <risa> y Sandra algo bien el hola Sandra, hola, Sandra. Bien bien, por... saludos a Carta Livina gracias por su apoyo saludos, saludos a, la a la familia a Aeta, Junior on the beat está para estar así ese. Privada. No, si sí, sí, algo se, tenía, elevado, se ¿no? tenía que pegar de mi, de mi papá. Sí. Sí, bueno, les comentaba, para que los conozcan un poquito más. A ver. Yo les voy a hacer una pregunta y ustedes me van a, van a decir el nombre de quién. A bueno, right. vamos a hacer, los dos. Sí. Okay. ¿Quién de ustedes es el más enojón? No. Más enojón. Pues depende, ¿no? <risa> <risa> Pues depende. No, pero... depende. O sea, pues uh yo... así de, de la nada, pues realmente yo creo que nadie. Mm. Yo soy muy paciente. Pero pero sí, cuando me enojo, pues ya sí, sí, sí me siento así como que a ¿no? Me nuevo, yo no sé si me enojo rápido, sí. Ah, ya puso ahí el privada, el color, ¿no? <risa> Ya respondió. <risa> <risa> Sí, lo pues que No, el Gerardo, no se meta. No, no Ma, el Gerardo. No. El bien, bien Noble, bien, tranquilo. No, le dicen noble, imagínate. ¿Quién es el más alegre? <ríe> Él también. Deja, es que este compa es, es muy, es como un chispa. Siempre sí. saca ocurrencias y toda su vida siempre ha sido así, siempre... Es, tiene tiene como que el, el, de, el camino Machín el ratoncito ¿no? <risa> y siempre nos, decimos reír, eh, siempre nos hace reír siempre nos hace reír el más payaso para que más es el más parecido quién es el que come más ah, Nefi <risa> <risa> acá me está haciendo <risa> chiquito no <risa> <El> Nefi <¿no? risa> suata come desayuno y cena en la mañana <risa> ¿Quién es el que siempre llega tarde? Sí, sí eso soy yo. Eso soy yo. Siempre. Desde la primaria, secundaria, prepa, en la universidad, por mi novia, Max Carlos está el estudio, a la, a, la iglesia, a la iglesia. Todo el tiempo, de verdad. Se hacen cinco minutos o diez o quince, pero llego tarde. El Emmy. Bueno. <risa> Hasta, hasta, por tarde. Lo bueno que lo reconoce. ¿eh? Sí, sí, siempre bateo con ese la ¿eh? sí, sí, no. Lo bueno es reconocerlo, ¿no? Y aceptarlo. Sí. Lo malo es que no lo cambian. <risa> <risa> <risa> eh, ¿A quién se le ocurre? Bueno, ¿quién es el primero que termina una letra en escribirla? El Nefi. Yo. El Nefi. Ah, yo. Sí. Sí, no, es que yo lo hago en mi casa y ellos necesitan como que estar aquí enfocados nada más en, llegan al estudio y se enfocan nada más en, en su letra y yo me pierdo en la, y yo pues estoy en mi casa, me pongo los audífonos me pongo el teléfono y me apuesto en el sillón y me pongo a escribir y pues me, me siento más como pues menos presionado y aquí estoy un poco más ayudando en lo que es regresar la música de Mientras uno está escribiendo y uno ya terminó, pues yo lo, lo, lo mando aquí a la, al cajón a grabar. Entonces yo entonces trato de, de hacerlo en la casa, ya llegar yo aquí con mi letra. Ya sea que ya grabo yo primero o grabo el último. para Mientras ellos están haciendo su letra, pues yo lo estoy grabando. Ok, ok. Muy interesante, la verdad. ¿Quién es el que tarda más para escribir? ¿Es era Noble? Sí. sí. No, el es que no está aquí. Y que no está aquí, ah, que no vino. Sí, sí. Okay. No, pues yo voy por qué, pero no está. <risa> Ese lo, lo va a quedar pendiente. Sí. sí, sí. Aunque <risa> okay, okay. escribe rápido, el problema es que tenemos que llevarle como a dos letras. Entonces, es tardadillo para... Porque sí escribe, pero a veces no rima bien. Entonces, le ayudamos un poco en eso oh, para wow. que arrumar las, las rimas. Mm. El más ¿El guapo, ¿dónde está? ¿quién es el más guapo? Pues yo, Ay. Ay. no me está haciendo que ¿Qué? no ves. Ay. Si no, pregunta a mi mamá. A no mi mamá y a mi papá que están aquí. A ver quién es el más guapo, papá. Ay, ayúdame. <risa> ¿Quién es el más travieso? El más travieso. Travieso. Ay, sí, yo creo que no, sí. Pues, a, a, Que haga bromillas acá, pues, de repente. El... Eh, sí. ¿No? Pues, pues, sí, sí. Pues sí, es verdad. Que es que se más de todo, pues. Es más chispilla. Pero casi no nos, no, nos, casi no nos llevamos pesado. Uh -huh. Ni. No, hasta ese punto nos respetamos. No, no. Somos. Uh, amigos como hermanos, pero no somos tan llevados a hacernos ese tipo de cosas, más bien es, es otro tipo de, de unión la que tenemos Amén, amén, amén Dice reina ja, ja, no me hagas reír, es mi guapo y <risa> sí, mi hermano contestó sí, mi hermano No, seguro está haciendo la cena para cuando llegue Ay, Ay, sí, ¿tú eres? ¿tú eres? <risa> bueno, mis sonidos uh, me consta ¿quién de ustedes es el que ¿cómo se puede decir? el que no come cualquier cosa yo, ese gato ¿cómo se nos muere el gato? Sí. No, pero no por, porque se presea ni nada, sino que le pega acá el. Tengo colesterol alto Ah, colesterol alto tengo que comer como Barbie <risa> pero a ver <risa> A veces si dice pirata y le entra machea sí. la pizza, lovato. Tengo mi favorita. A veces ando muriendo, pero ahí se ve donde las como. Dice Radical: Saludos y bendiciones para todos los santos cristianos. Baja carta el divino en Pila y todos los que están en esta transmisión. Estamos pendientes, bro. Saludos. Como <risa> Cuadrado, cuadrado. <risa> ¿Este está de alto? No. no No. Esto no me parece mi corazón. <risa> <risa> que, que es un rombo o qué? No. pero me... no, ese no, no, rombo. Es que si adivinas la, la figura que no son gratis. <risa> ¿Bit gratis o qué? Sí. <risa> Muchachos, ¿con sí. pues, quién les gustaría grabar? ¿Con quién nos gustaría hacer una colaboración? Sí Aparte bueno, pero... de, ¿De, de, de ¿De México o del mundo? Vamos a comenzar de México ¿De México? Okay. O sea, ¿a cada quien le a preguntar o en grupo? Porque grupo. yo creo que cada quien ¿sí? tiene... Separado, okay. ¿Separado a ver? Ah, me lo pones bien difícil, bro no, fíjense que yo no había pensado eso. ¿eh? Es que, mira, uno, uno de mis, de, con los que si yo quería hacer un feed, una colaboración era Señor F, y ya lo hicimos, entonces, eh, pues ya está. Entonces, como los que yo admiro, pues es uno de los que más admiro. Me gusta mucho su flow porque no es tan cristiano. Es, también es muy centrado a llevar el mensaje al, al, al barrio, pues, a la gente que lo necesita. Y a mí me gusta mucho su estilo de él. Y de ahí en fuera pues sí me gusta, me gusta como cantan los demás, ¿no? Cuartativo, um, Apóstoles, g pero no soy tan... Yo no lo sigo, la verdad es que no... No me sé sus canciones. Lo único que, me, que he escuchado que me sé, más o menos, es la primera que yo no tengo miedo de cuartativo, entonces... Como ya dice con el señor F, tal vez me gustaría hacer en algún momento, pues sí, con cuartativo, de aquí de México. Ok. ¿Y A mí, este... Una vez escuché un, este, una canción de La Cuarta, ¿no? Con Respaldo. Oh, sí. Y la verdad, esos muchachitos... A mí no me gusta la música así norteñona y corridos acá, ¿no? Pero la, la otra vez puse a escuchar su, su disco completo. Y la verdad, está bien curada. Y, y la verdad, me gustaría hacer una colaboración con Respaldo. Me gusta mucho. Pues sí, suena bien. Respaldo sí, sí tiene trayectoria, la verdad, ¿eh? Sí. Por respaldo. Sí, no, no, la verdad no. que... ¿Sabes qué, bro? Te lo voy a cambiar. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. ¿eh? Ya me acuerdo con quién tengo ganas desde, desde hace rato, bro. Daddy Yankee. No, <risa> no, se, la, no se no le pedido el feed, no se lo he pedido porque yo creo que las cosas se den, como se si han dado con el Señor Eléctrico, pero es, es con el inmortal, bro. De verdad, desde que yo, desde que estuvimos cantando en el, el Roddy Centinela, yo me quedé impactado con ese flow de ese muchacho. y Dije: Yo me gustaría algún día poder hacer un fit con él. Y si Dios nos permite, en algún momento, poder colaborar con él. Para él sí me gustaría, así que yo lo deseo. Es uno de mis sueños y yo lo sigo a él. De hecho, inmortal, tío. la okay Esa es la catalepsia. Por favor, seguro. ¿Y tú que quieres cambiarla? No, no, yo estoy 100% seguro. Ah, ok. De no sé, energía Pues realmente, así que, de desee, desee, pues, no tanto, pero sí me gustaría hacer una canción con, con Armando Don. Me gusta más lo, un poco más lo, lo melódico, lo, lo que no es tan rap así. Eh... Con Apto García, Apto García también me gusta, como, como de ah, edad. Este, hay otra también que se llama, este, con Marcos Coronado, ah, también, no sé. porque es más melódico. Pero, yeah. uh -huh. y, y así, más estilo rapero, pues ya, la verdad, y te soy honesto, lo, los que más me pasan es con Antonio Soto y Señor F, y son los con los que hemos colaborado, o sea, se han dado las cosas y, y yo, pero sí, o sea, Armando Don, yo creo que sí. Me, me gusta como, cómo, cómo, pues cómo le da. <risa> no. Ah, ok, ok. Ah, ¿y con Gipila. No, ya tenemos una pila ahí con el Gipila. No, y Jimba también. Jimba el, el, el, el correo tumbados dará su voz. Está perfecta para un correo tumbado, dará muy bien. ¿Alguien pide un saludo? ¿Quién ¿Sí Jimba? No, no no, por, no, no, yo, yo, no, no por allá. Pero sí. Toda la, toda es de va Debe salir una canción con el Gilo. No, una de las últimas que sacó ¿no? ¿Cómo dice el... ¿El Juan Solares dijo a uno de que mandaron un saludo a alguien? Entonces, sí, se se lo, lo buscando, pero no lo Este es este el que habías puesto. Para mi cachorro. ¿Pusiste antes que ese? El que pusiste antes de... Ese. Ese. Ese mero. Paro con un saludo cartel divino para mi cachorro papus, José Antonio. Ah, claro. Saludos saludo. a José Antonio. Saludos, José Antonio. Con mucha amor y mucha cariño Cartel de divino. Parte de Cartelandia. Dios te bendiga, que Dios te use y que <risa> cada paso que le des haya dado por Dios. Y sigue los pasos de tu papá. Sí. para grandes cosas. Dios te bendiga. Con privada. Privada. Ah, ya viene. Está, está una... Ya viene algo con privada también lo que les digo, que hemos tenido un montón de trabajo, gracias a Dios, nos han buscado, y como les digo, no es por, por bueno, sino porque ellos nos dan la oportunidad de, el honor de poder estar en su canal, y, y privada es uno de lo que viene, vamos a un remix, de hecho, con él, la de llamados, es un remix, donde va a salir, pues, privada, nosotros cuatro, y Ariel, Diego Vázquez, y Ángel Rap en ese remix. Amén, amén, va a estar bueno, entonces, el Sí. Remix. sí, de hecho, cada colaboración que hacemos, la verdad, no, en mi mente ni menos en mi corazón está como que ay, qué curada, nos invitó a cartel Divino porque estamos bien perros, o sea, realmente yo se los, se los, se los he comentado y la verdad es un privilegio que nos inviten a nosotros, o sea que digan, eh, vamos a de cartel Divino o sea, es un privilegio, la verdad, poder colaborar con ellos este, porque yo me pongo en la mente o sea, hay demasiados raperos Demasiados, demasiados. Y nada más aquí en Tijuana. De muchos, muchos. Digo, que nos busquen, la verdad. O sea, se siente, se siente bonito que, que te llamen para, para proyectos de ayuda. Amén, amén. Dice Juan. Gracias, se puso muy contento mi cachorrito. <risa> es todo, Josecito. El Dafi, el audio. El Dafi. No, el Dafi se está echando. <risa> Este, también Pero tenemos en la, en Duffy. Sí. También tenemos un, un Fit ahí que va a salir con el Guerra Y el del Ángel Rap oh, sí. Que se llama Los que no tienen la toalla Oh, sí, sí. Eh, también es Remix un Remix también. El Remix, la verdad Va a estar bien poderosa también Va a estar en nuestro canal, de hecho en sí. nuestro canal Ah, okay, ah okay, okay, okay. ok Igual para que ahí vayan Me a, a seguir La toalla Sí, eso es para diciembre sí, Claro Ah, ok, ¿ya se grabó entonces? No, no, no está grabado. Pero, pero ya, está, ya está destinado para diciembre. No, okay. Okay. Como, digo que ya, como ya tenemos las fechas de antes de que nos invitaran de nuevamente, entonces esa es para diciembre y así. La de, ah, okay. la de privada, ¿para cuándo era esa? Estamos haciendo okay. también no una fecha para, no. para eso. Excelente, okay, excelente. Para los que no lo siguen en YouTube, díganles cómo los pueden encontrar. En todas las la redes sociales nos, nos encuentran como cartel divino, cartel divino en Instagram pues nada más cartel divino punto. En Facebook cartel divino el Facebook personal y el y el la de página. la página es cartel divino guión oficial. En en YouTube también cartel divino nada más. Y, Excelentes. Para que después no digan que no les encontraron ya saben el cártel y vino en todas partes. Y para que sí, no pongan sí. excusas. Exacto. <risa> dice que va a ser un regalo para Navidad, el video. Sí, de hecho, el de, el de... ¿nos tiran la toalla? Los que no tiran la toalla es para Navidad, más o menos, por ahí. Para cuando se estén comiendo el, el, el sí, menudito, sí. el pavito, estén viendo acá. El video. <risa> Con el tomo en la boca. <risa> <risa> <risa> Ok chicos, ¿tienen una presentación próximamente? ¿Tienen que mm. promocionarla? No, pues, no, ahorita no. No, no, no tenemos presentaciones Teníamos una, pero se canceló porque como te digo, o sea a veces uno no puede y así entonces, mm. y era ahí como los elegidos de hecho, iba mm. a estar G-Low, señor sí. F el que está ahí el post, me ah. hicieron la invitación sí. pero pues desafortunadamente pues no no pudimos los cuatro y pues nosotros estamos, o somos los cuatro o, o ninguno eh, porque pues cartel divino pues somos los cuatro en las que es en lo bien, que excelente. se las presentaciones siempre procuramos de sacar canciones que estemos los cuatro porque de hecho tenemos canciones en que nada más salimos nosotros tres y así, pero en los eventos nos gusta estar siempre los, los cuatro ok, muy bien. muy bien así debe ser, dice el pila Sí, sí, sí. Claro, sí. sí. Holy Side. Sí. Hola, la de de Holy side, que siempre nos apoya 100%, 100%. ¿Sí? al 100%, al ¿Sí? 100%. La neta, en esto del rap, yo pensé que nada más en el mundo había como ese tipo de celo, pero lo he visto que en rap cristiano no hay mucho apoyo por parte de otros raperos, pero Holy Side, lo que es Holy side, la verdad, mis respetos han estado a pie del cañón, siempre Es más, el día del evento de que estuvimos con, con Cuarto Activo, los únicos que se quedaron a escucharnos, que fuimos los últimos eran ellos y yo estaba allí también eh. Sí, pero me refiero a los raperos me refiero, me refiero a los raperos estaban ahí pues este, Holy Side Sí, la verdad y desde un principio la verdad, siempre desde un principio apoyado. siempre sentimos ese apoyo y ese apoyo, o sea Verdadero, o sea, que se siente realmente que es un apoyo natural, o sea, desde un principio, pues nos han recibido bien, nos han mandado mensajes, tenemos una buena comunicación con ellos, hemos hecho amistad con la mayoría de ellos y, y se, se siente curada, ¿verdad? Ahí con, con el Soto, el Pila, la Gerab, el Terry, el Terry, la verdad, otro rollo, el Terry. Terry, la neta, yo con solo de verlo, sí, no o sea, acá se te saca una sonrisa por la por sí, forma, sí. forma que tiene, tan expresiva, tan, tan fresca, pues. Ahí la, la queen, o sea, todo, de verdad. No hay ninguno que, que se dé su papelillo acá y que se haga un lado, ¿no? todos nos todos reciben son, de, todo de la misma forma. Así es. Así a es, amén. Amén, dicen que ojalá vengan a Saltillo. Ya saben, pueden invitar, como ellos van. Sí, sí, sí. sí bro. Gracias, Diego, por, por, por tu apoyo, bro. De verdad que lo agradecemos. Sí, es no, el... Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros esta hora. No, bueno, no, gracias por la invitación, la verdad. ¿Algún mensaje que le quieran dar este a los jóvenes que están alejados? ¿De izquierda y derecha, de izquierda? cada quien que le dé uno? O todos juntos como gusten. Una, dos, tres. Nah. Ver, no van a entender. Rapeado nah. o la. Peado, la... Nah. Bueno, yo, yo, yo creo... creo nah, te... y luego ah, Hay otros jóvenes que se han dejado de Dios. Eh, pues yo, yo puedo decirles que, que tarde o temprano el propósito de Dios será en sus vidas. Podemos correr mucho Alejarnos de Dios, escondernos, tal vez por nuestro pecado, tal vez por vergüenza, tal vez, tal vez por, por miedo o tal vez por no querer dejar las cosas que nos hacen sentir cómodos a lo que nos gusta, a lo que nos apasiona. Pero nuestro Dios no es un Dios malo, no es un Dios que nos juzga. Tal vez está sentido señalado por la iglesia, por los hermanos, pero Dios no es así. Dios es un Dios misericordioso, un Dios que perdona. Un Dios que te ha cuidado desde el vientre de tu madre, que ha hecho un proyecto para ti grande. No tengas miedo a tomar a Dios en serio. Avanza, Dios tiene algo mejor para ti que lo que estás viendo en este momento. Estoy seguro que hagas lo que hagas, en este momento Dios, o hiciste en el pasado, Dios te lo puede perdonar. Solamente te recomiendo que busques a Dios, que te des otra oportunidad de conocer a Dios realmente, no de conocer los miembros de la iglesia, sino de enfocarte en Dios, porque cuando nos enfocamos en los miembros de la iglesia vamos a, a caer y vamos a agotarnos y vamos a alejarnos otra vez. Mantente firme, enfócate en Dios y tu vida va a cambiar. Tal vez tú digas, ah, cártel divino, no, también tenemos problemas, también tenemos diferencias, también tenemos debilidades, también fallamos, pero nos mantenemos firmes, hemos estado perseverando paso a paso y créeme, Dios tiene un plan para tu vida. Te recomiendo que busques a Dios, que escuches nuestra música, porque a través de esa música también nos conoces a nosotros y también conoces a Jesús. Entonces, pues Dios te bendiga y pues es todo de mi parte. Este, yo les puedo decir que... que se rodean de gente, que, que los motive a hacer cosas buenas, que que los motive a, a, a seguir un camino, que, que, que se junten con gente que les ayude a que les dé un propósito a su vida. Este, ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, yo, mi caso, como les digo, cuando ellos llegaron conmigo, que yo no conocía al Señor, ellos llegaron y, y ellos eran gente que, pues, nada que ver con mi mundo, ¿me entiendes? Ella llegaban con todo el fuego y yo traía todo el fuego, pero del infierno, o sea, andaba desviado. Y, y yo al juntarme con esta gente que me motivó, este, mi vida fue cambiada, mi vida fue transformada. Entonces tiene que ver mucho también con la gente que te juntes. Júntate con gente que te motive a hacer el bien, que te motive a darle un propósito a tu vida. Este, como dice Lemi, eh, congrégate eh, en una iglesia Pero pon tus ojos en Jesús No pongas tu mirada en tus hermanos Porque es cierto Mucha gente, muchos jóvenes De todo, a veces Se, se, se desenfocan porque Nomás están viendo al que está a tu lado Cuando en realidad uno Tiene que ten, tener su vista en el Señor Entonces Mi mensaje es que se rodeen De gente Que que está cumpliendo el propósito del Señor. Amén. Amén. Pues yo les podría decir uh, que busquen a Dios en todo momento. O sea, en todo momento busquen a Dios, pídanle. Uh, muchas veces pasamos por situaciones difíciles, pero para Dios no hay, no, hay nada, no hay nada difícil. O sea, hay que pedirle, pedirle con fe y Dios puede hacer el cambio real en tu vida. Uh, para esas personas que realmente no conocen a Dios y para esos que ya conocieron y que se alejaron por, por una u otra cosa, uh, siempre hay, hay algo dentro de ti que cuando no estás, cuando estás alejado de Dios y estás en el mundo, pero ya conociste de él, siempre hay algo dentro de ti que, que no te deja ni estar allá ni estar acá. Entonces, enfócate realmente pide a Dios que te dé dirección, que, que, vuelva, que vuelvas a ese camino donde estabas, porque realmente lo de fuera no, no hay nada bueno que realmente te ofrezca. Quizás se te hace bueno en el momento, pero ya llega el, moment, llega, el, pues sí, llega el momento en el que estás y dices, oye, pero ¿qué pasó? Si hace rato era feliz, llego a mi casa y, y me siento vacío. O sea, ese vacío realmente no lo vas a llenar con nada de fuera. El único que puede llenar ese vacío de, es Dios y, y te recomiendo que si un momento estuviste o estás alejado de Dios, te recomiendo a que tengas el valor de, de regresar. O sea, no escuches lo que realmente la demás gente te pueda decir, porque muchas veces vas a ser juzgado, la verdad. Siempre te van a señalar si estás... No, dirás a quién está aquí, o ir a quién llegó, o mira, ayer lo vi acá, o sea, que a ti no te importe nada de eso, tú ve con un corazón dispuesto a entregarle tu vida nuevamente a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, perdóname, ya no quiero ser el mismo de ayer, y, y, y pues sí, o sea, es tomar ese valor, decirle a Dios que te dirigió nuevamente, pero nosotros también, poner de nuestra parte y realmente alejarnos de, de, lo sí, que nos, de lo que nos hace daño, porque realmente sabemos, o sea, nosotros sabemos qué es lo que nos hace daño, pero este cuerpo nos gusta lo, lo, lo de fuera, pero hay que, hay que poner fuerza de voluntad, pedirle a Dios que, que nos dé dirección nuevamente y seguir por ese camino donde anteriormente lo habíamos dejado. Y pues sí, eso es lo que les recomendaría. Amén, amén ahora bueno, sí, pues muchas gracias, la verdad, chicos, por estar aquí con nosotros y también a cada uno que nos vio. Muchas gracias. A pila que estuvo desde a que fila. iniciamos. le sí, sí. Sí. Sí. Sí. van a correr, dejarlo. <risa> <risa> no, la verdad, muchas gracias. La verdad, muchas gracias por la invitación. Siempre, como les digo, es un privilegio que nos inviten a cualquier parte, ya sea presencial o por, por, por en línea. Es un privilegio que nos tomen en cuenta, la verdad. Y pues se les agradece a ustedes también por el tiempo. A las personas que, no, que están aquí, que estuvieron desde un principio, que acaban de llegar. La verdad, muchas gracias, la verdad. Y pues... Y también a las personas que nos van a ver otra vez. Sí, sí. Sí. sí. sí, sí. ¿Algo más que quieran comentar antes, antes de retirarnos? Pues, agradecerles también, agradecerles el tiempo a todos. Pues ya sabemos que el tiempo es lo más valioso que tenemos. Bueno, es una de las cosas más valiosas que tenemos, el tiempo, y gracias por, por prestarnos un poco de su tiempo para escuchar nuestras, nuestras historias, nuestros temas, estar aquí conectados con nosotros, de verdad, a toda esa gente que, que pues, nos ama y nos aprecia, y gracias por, por su apoyo, ¿no? Y, pues, más que nada, echarle ganas, y les bendiga, espero en lo que viene pronto, tenemos cosas muy buenas, tenemos un proyecto para terminar el año bien sabroso, y para empezar el año también, tenemos todo todo hasta, yo creo hasta febrero, listos para hasta febrero así que tenemos me mucho me trabajo por y pues mi Dios me lo bendiga me y ser pendiente de todo lo que viene Muchas pues sí, gracias bendiciones Bye. Bye. llegó cartel divino como siempre Hola, La instrumental okay. Lo hicimos, lo hicimos, sufrimos, pero no hay prueba que falle, ando en los negocios de mi padre, llevando el evangelio a todas partes, del reino yo soy un representante. De... Que se parará, que nos parará Nadie podrá parar, lo habrá que Dios hizo en mi vida Así que tu satán no te entrará ya en la mía Todo ha quedado claro que andando con mi señor Puedo tener la certeza que soy un mentor Han venido querer a querer atumbar tumbar este guerrero pero no se dan cuenta que vengo con el supremo Conectando líneas perfectas que penetran a un corazón Que ha sido engañado y cegado por el pecado Pon atención hermano, pégate después tu vida Él ha perdonado, ya has vencido lo que te tenía dado La nueva armadura, él es que a ti te ha regalado ¿Quién lo no diría? El diablo me tenía en la mira Clamé a Dios que sanara todas mis heridas Ya no ando solo, gozo de su compañía Agradecido porque él me ha dado nueva vida Arte El divino seguirá llevando buenas nuevas De Di un Dios poderoso que tu vida ya renueva Aunque vengan los tropiezos para atrás ya no doy vuelta Creo en él, en su poder pues es mi fortaleza Sigo en los negocios de mi padre predicando la palabra el enemigo que se calle aunque me tire el dardos no podrá eliminarme el señor es mi gigante contra él no hay contrincante Quisieron, quisieron tumbarme pero no podrán pararme hicimos lo hicimos sufrimos pero no hay prueba que falle Ando en los negocios de mi padre Ey. Llevando el evangelio a todas partes Ey. Del reino yo soy un representante Que nos separará Que nos separará Tengo años en este negocio Y no me arrepiento en lo absoluto Porque Cristo el socio Sin él mi alma estuviera perdida Pero yo recuerdo este pago En su vicio armadero y por nosotros Dar toda su vida Y hasta la última gota de sangre la tierra quedó esparcida Pero los gentiles no sabían que después de esa masacre Jesús resucitaría el tercer día Y aquí andamos sentados en la mesa Acomodando pacas de testamento con destreza Y qué pereza seguir viviendo en este mundo sin una respuesta Cristo es la receta a ese gramo de soledad que el corazón te representa Andamos ruer en el negocio de mi padre, el enemigo quiere destruirme, no podrá ganarme. Andamos traficando la palabra, haciendo arte en su terreno nos metimos, sonaremos esta martel. del estandarte es Jesucristo en esta gran misión, llevar el evangelio, esa es la comisión, salvarte del infierno. No, esta generación somos enviados Decididos, haremos revolución Vinieron contra mí, pero ya no me tumbaron Pensé que era mi fin, pero esto no ha acabado Soy un vencedor, los hemos derrotado quién contra mí se hizo de mi lado Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado Que somos los soldados que de rodillas van ganando Vinieron, quisieron tumbarme Pero no podrán pararme si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 podrás separarte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, Romanos 8.39 Cartel Divino